Hola amiga, amigo, hoy vamos a hablar acerca de la ley de la atracción desde un punto de vista absolutamente práctico. Como bien sabes, la ley de la atracción, entre otras muchas cosas, viene a decirnos que realmente somos lo que vibramos. Que realmente atraemos a nuestra vida nuestra vibración. Así pues, aunque tengamos pensamientos positivos, aunque hagamos ejercicios, dinámicas, cualquier tipo de práctica o taller, si en el fondo nuestra vibración a la hora de acostarnos es todo va mal, si estamos pensando en los errores que hemos cometido los que vamos a cometer. Si estamos preocupados en un futuro cercano, se nos crea una vibración altísima de estrés. O si estamos pensando en la culpa de lo que fuimos, de lo que hicimos, y si nos vamos al pasado generando culpa, generando depresión. Nuestra vibración va a ser muy, muy, muy baja. Y, naturalmente, ¿qué vamos a atraer? ¿Tú qué crees que puedes atraer a tu vida? ¿Ves? Hay una falta de coherencia. Estás vibrando incoherentemente. Entre lo que piensas, lo que sientes y seguramente lo que haces. Porque aunque hagas cosas positivas, si las haces por obligación o si las haces por un sentimiento de culpa soterrado, realmente lo que estás haciendo y nada es lo mismo. E incluso estás provocando que la vibración negativa tiñe o tiña de color negro a tu vida. No te digo que te engañes, no te digo en ningún momento que creas una realidad que no sea la certera, que no sea la verdad, sino que tengas un sentimiento de esperanza y de felicidad y de alegría, con saber que eso que estás pensando en este momento, te va a llegar pronto, te va a llegar temprano. Como siempre te digo, no pares de hacerte preguntas, y esa es la clave principal, no pares de hacerte preguntas. Sé consciente de que la felicidad es el proceso, es el viaje al que te estás exponiendo ahora. Y digo exponiendo, porque cuando te expones realmente ante algo es cuando tu vibración sube y se eleva. Cuando te ocultas es cuando tu vibración está baja. Y dirás, ya claro, pero cada vez que me expongo, me llevo la bofetada. Como ves, con esa credencia automáticamente estás vibrando en baja. Me expongo. Venga lo que venga. Voy a poder con ello. Me expongo. Porque tengo coraje. Me expongo. Porque soy valiente. Has de entender algo muy importante y es que para vibrar en alto tu energía ha de ser la que se exponga de dentro a fuera. Y vamos a ver cómo hay actividades que tienen reacción de fuera, adentro, pero siempre partiendo desde el interior, puesto que lo que pensamos y lo que sentimos, en eh, lo que vibramos, es lo que somos, y naturalmente es lo que se refleja en el exterior, tanto lo que hacemos como lo que atraemos. Y ahí es donde parte la importancia de la ley de la atracción. Tus hábitos, tus creencias, tus conductas y tus acciones tienen sí o sí que ser en alta vibración. Si tus pensamientos están en baja, tus hábitos, tus creencias, tus conductas y tus acciones cambian radicalmente. Y te quedas en ese bucle, en esa rueda de rata que se suele decir muy a menudo. Aunque se le atribuye algo externo, siempre es interno. Te vendrán preguntas de quién soy, quién quiero ser, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí o qué quiero conseguir. Son preguntas vitales para saber a dónde quieres ir, con qué tipo de vibración quieres ir. ¿Con qué tipo de vibración quieres disfrutar? Y vas a disfrutar de ese proceso, de ese viaje que se llama felicidad. Bien, pues es un poco lo que te acabo de comentar. No pares de hacerte preguntas. Vive el viaje de la felicidad, el proceso. Y vive, por supuesto, el presente para poder medir tus logros. No te vayas al pasado, no te vayas al futuro. Atrae el futuro al presente. Meditaciones guiadas o libres. Hace preguntas, viaje a felicidad y vive presente, midiendo tus logros. De fuera a adentro, tu relación con tu cuerpo, tu relación con el ejercicio físico y tu relación con el dormir bien. Como ves, aparentemente es algo externo. Si yo me tumbo sobre la cama, me pongo a dormir, ya dormiré, ya lo hace el cuerpo todo. Sí y no. Ejercicio físico, haz algo de ejercicio físico, aunque sea simplemente caminar una o dos horas diarias, aunque sea solo caminar para activar tus músculos y tu sangre por todo el cuerpo y la relajación corporal ocúpate de relajarte de forma totalmente consciente ocúpate de sentir la fortaleza de tus músculos y distenderlos de forma consciente para sentir esa relajación corporal luego estos otros tres puntos ya serían seis son relajación corporal ejercicio físico y dormir bien Dormir bien en cuanto a la cantidad de horas que tu cuerpo necesita, no que todo el mundo duerma 6, 7 u 8 horas, a lo mejor con 5 horas estás espléndido, o a lo mejor necesitas 8 y media. Tienes que ponerle consciencia a tu cuerpo a cómo te sientes después de haber dormido una serie de horas para saber, y equilibrar y medir cuáles son las que te vienen bien. Seguimos en alta vibración, o por lo menos esa es la idea, de dentro a fuera. Punto 7 sería la adaptabilidad. Punto 8 valores. Punto 9 hábitos. ...adaptabilidad, adaptarte, como bien dice Will Smith... ...hay que estar cómodo aún en situaciones incómodas... ...adáptate a lo que venga, a lo que va viniendo... ...de forma absolutamente dinámica, de forma orgánica... ...de forma táctil, como una pantalla en una tableta... ...cada punto que se te toque, ha de dar una respuesta... ...una respuesta que te lleve a una solución o al camino de una solución... ...¿cómo se puede ver esto? ...transformando la energía, puedes transformar la energía fundiendo esa energía de forma consciente de una actividad a otra. ¿Me explico? Vamos a suponer que por la razón que sea tienes un duelo reciente de un familiar por el coronavirus. Y vamos a pensar que esa vibración que tienes en ese instante no solamente es muy baja sino que además te hace sentir muy, muy, muy intensamente esa energía. La forma de transmutar esa energía rápidamente es con pensamientos de igual intensidad, pero totalmente opuestos. me explico. al ejercicio de polaridad, el blanco con el negro son lo mismo. El frío y el calor son lo mismo. Estás en una energía muy potente, muy baja, muy fuerte, que te hunde en la desesperación, en el desamor, en la pérdida. Casi rozando la locura. Ten fuerza y ten valor para transmutar a algo, a otro pensamiento igualmente de potente, pero totalmente polar. Me explico. De forma consciente tienes que obligarte a pensar en ese instante en el día que te casaste, en el día que te tocó la lotería, en el día que terminaste la carrera y te dieron el diploma, el día en el que tuviste un hijo o cualquier otra circunstancia potente, fuerte, de altísima vibración y totalmente opuesta a la que estabas hace unos instantes. Si en ese absoluto y mismo instante en el que piensas Empiezas a sentir esa caída al abismo, al dolor, a la locura. Cambias tus pensamientos de forma radical, instantánea. Vas a utilizar esa energía, ese torrente de energía oscura a tu favor, en energía de altísima vibración. Esto requiere paciencia, requiere práctica y te aseguro que, que se puede conseguir. Y que además los resultados son primero de confusión, después de sensación de poder, puesto que has sido consciente ...de que has podido transformar esa energía tan sumamente negativa... ...en algo totalmente positivo. Y eso te devenga una felicidad instantánea que a lo mejor te resulta incomprensible. Te puedes sentir como poco, estab poco estable. Sin embargo, al ser consciente de que tienes esa capacidad... ...ya no puedes echar marcha atrás. Ya no puedes seguir estando en la víctima porque sabes que te estás engañando. Sabes que te estás autosaboteando. Entonces, una vez que has logrado hacer esto... ...te vas a sentir como que se te mueve el piso... Incluso puedes tener sensación de mareo. Sin embargo, te aseguro que puedes cambiar del pánico a la alegría, al éxtasis, de forma absolutamente fulminante. Parece poco fácil, parece irreal, incluso parece como que, bueno, ¿estoy loco o qué? No, en absoluto. Estamos acostumbrados a vivir de una forma automática prácticamente lineal. Todos los días a las 10 de la mañana hago siempre lo mismo. Desayuno. Todos los días a las 5 de la mañana hago lo mismo. Desayuno. Todos los días a las 4 y media de la mañana hago lo mismo. Desayuno. ¿Quién está más loco? ¿El que desayuna a las 4 y media de la mañana o el que desayuna a las 10 de la mañana? Te aseguro que en su mente esa persona no se siente loca. Ni el que desayuna a las 4 y media. Ni el que desayuna a las 10 de la mañana. Ni el que es panadero y se tiene que levantar a las 3 y media de la mañana. No, ¿verdad? No. Porque lo ven como algo lógico, algo habituado, hábitos hábitos, que se vuelven creencias, a que madruga Dios le ayuda. ¿Por qué creemos ese refrán? ¿Por qué el refrán en español es tan sabio? ...porque se ha ubicado en nuestras mentes y en nuestros corazones... ...de una forma tan contundente... ...que tú estás convencido a las 11 de la noche del día anterior... ...que si mañana te levantas a las 5 de la mañana... ...vas a ser más productivo... ...estás convencido de que vas a ser más positivo... ...estás convencido de que vas a sacar mayor productividad al día... ...algo positivo, algo potencialmente maravilloso... ...eso es una creencia y eso es un hábito... ...pero no tiene por qué ser así... ...porque tú te puedes levantar a las 4 de la mañana... Y ...puedes desayunar y quedarte con la mente en blanco... ...y estar tres horas vagando, pensando... Sin hacer absolutamente nada. Con lo cual es como si te hubieras levantado a las 7 de la mañana. Pero tu creencia está que aquí en madruga Dios le ayuda. Eso significa que lo que va a venir, lo que va a devengar el día, va a ser maravilloso, va a ser potencialmente positivo. Si tú instauras nuevas creencias en tu mente, soy capaz de cuando esté realmente mal, cuando esté tocando fondo, cuando esté con una intensidad oscura, fuerte, de altísimo bajón, puedo cambiar instantáneamente a algo realmente positivo, fortalecedor y esperanzador, lleno de esperanza y alegría. ¿Puedo? Puedo. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, cuando un atleta está corriendo, está haciendo atletismo y ha dado ya una serie de vueltas, pero todavía su, sus músculos, sus rodillas, no han calentado lo suficiente, siente pequeño dolor, sin embargo continúa sabiendo que después de ese dolor va a haber... ...una progresión en su velocidad y en su resistencia... ...las primeras veces está con la duda... ...Dios mío, cómo me están doliendo las piernas... ...Dios mío de mi vida... ...esto que son agujetas... ...esto que son... ...no estoy habituado... ...esto que es... ...soy demasiado viejo... ...esto que es... ...las zapatillas son muy baratas... ...esto que es... El ...piso está bastante irregular... ...¿por qué no te haces otras preguntas?... Dios, cómo me duelen las piernas. Seguro que dentro de un rato se me va a pasar. Tengo el músculo frío. Iré calentando paulatinamente. No voy a correr demasiado. Esto es una carrera de fondo, no de velocidad. Así que sé que dentro de un rato este pequeño dolor va a pasar. Me voy a encontrar de maravilla. Y progresivamente en los siguientes 500, 600, 700 metros me voy a sentir un poquito más cansado. Pero un cansancio agradable, saludable, maravilloso. Que me haga sentir... Pleno. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo sabiendo que lo va a conseguir. No está pensando en parámetros de cronómetro, está corriendo en pensando en parámetros de existencia. Voy a hacer, voy a recibir, acción, reacción, me va a pasar esto porque estoy haciendo esto y con mi lógica veo que esto a esto es maravilloso. Del dolor principal inicial a la satisfacción plena del cansancio de haber corrido esos mil 1500 metros va a ser total. Y curiosamente cuando ya ha corrido ese recorrido este atletista, que sucede exactamente lo que había vaticinado, estoy exhausto, cansado, pero pleno, feliz. No hay dolor en mis piernas, hay simplemente un cansancio lleno de felicidad y de gozo. ...pues transformación que te propongo es exactamente la misma... ...es decir, pasas de algo intenso, negativo, desesperante... ...al borde de la locura, del desequilibrio e incluso del vértigo... ...a una relación contigo mismo de paz e incluso de felicidad plena. ¿Qué ha cambiado? Tu forma de vibrar, tu pensamiento de altísima vibración. ¿Qué te puede suceder cuando esto lo hayas conseguido varias veces? Pues te puede suceder que incluso tengas miedo del poder que tienes... Porque eso es un poder. Aunque lo que te aseguro que te va a suceder... ...es un crecimiento exponencial de tu autoestima. Un crecimiento... ...de amor hacia ti mismo. Porque has traspasado una frontera. Has pasado de tu zona de confort habitual y automática... ...a haber realizado un logro, un milagro consciente... ...en ti mismo, en menos de un minuto. Y eso te va a hacer sentir brutalmente heroico y brutalmente feliz. Has de atreverte, sí, has de saber que no vas a transformar tu personalidad ni tu carácter. Nada de eso se va a dañar, ni siquiera se va a resquebrajar, al contrario, se va a fortalecer. Pero has de tener la misma fe que tiene el atletista cuando está corriendo y tiene ese sentimiento de dolor en sus músculos, en sus gemelos y siente que mejor sería pararse para dejar de sufrir. Aunque sabe que si recorre esos mil metros, sus músculos ya estarán calientes y ya podrá correr más tiempo y seguramente a mayor velocidad. Y que además en ese proceso va a adquirir mayor resistencia, que significa o se trasluce en una mayor resiliencia mental. Es lo mismo y evidente que pasa en las carreras de coches, con las gomas, los neumáticos. Las primeras vueltas los neumáticos están frío y se adhieren a la carretera, pero no tanto como ha de esperarse. ¿Qué sucede cuando ya el neumático está caliente como chicle? Que se adhiere a la carretera y que el vehículo puede ir muchísimo más rápido y lo que es más, muchísimo más seguro. El piloto sabe que ha de realizar al menos dos, tres, cuatro vueltas a velocidades constantes y más o menos medibles para tener una seguridad en la trazada y una seguridad en la entrada y salida de curva. El altista hace lo mismo. ¿Por qué tú? No haces lo mismo con tu parte más espiritual, con tu parte más auténtica, con tu autoestima más esencial. Puedes hacer transformaciones fulminantes si tienes práctica. Al principio te asustarás. Al principio es como si realizaras un puzzle en acabado mate y de golpe y porrazo ¡fum! se transforma en un puzzle barnizado precioso y listo para vender. Wow, ¿Qué ha pasado? ¿Lo he conseguido? ¿Qué ha sucedido? ¿Un auténtico milagro? ¡Sí! Un milagro que has realizado tú. Esa transformación instantánea o prácticamente instantánea de tu energía, por polaridades de tu energía, por intención de tu energía, de tu qué quiero conseguir, equivale a conseguirlo. Equivale a saber del poder que tienes. Así que te recomiendo que hagas esta dinámica lo antes posible para saber, para ser conocedor de la realidad y fortaleza que tienes realmente en tu interior y de las capacidades tan fulminantes y tan mágicas que tienes. De verdad, conscientemente, hazlo constantemente, hazlo constatablemente y hazlo consistentemente. Tu personalidad, tu carácter, tu autoestima saldrán fortalecidas y te sentirás pleno por saber que tienes ese poder que nunca has utilizado, como otros muchos más. Pero este es uno de los más potentes para transformar tu energía, punto uno. Para elevar la altísima vibración, punto dos. Y para conseguir esa magia, conseguir ese milagro instantáneo que tiene la divinidad de la cual estás hecho. Recuerda que eres un espíritu encajado en un ser humano, en un contorno. Y por lo tanto, como somos reflejo instantáneo, de eso más grande que está encima de nosotros, tú también puedes realizar milagros. La dinámica o el ejercicio que te propongo es el que ya te he comentado. Te lo voy a estructurar de una forma sencilla para que lo hagas a tu modo, lo hagas a tu manera y evidentemente consigas este milagro. Primero, elige un lugar en un contexto de absoluta privacidad, tranquilidad, donde sepas que al menos, al menos, en una hora no te van a molestar nadie. Segundo, si te ha acaecido desgraciadamente una muerte familiar cercana a ti por el coronavirus, si no estabas en ese mismo instante pensando en ella, cosa que dudo, pero si no lo estabas por lo que sea, ponle concentración a tu pensamiento, a tu vibración absolutamente baja, caótica, locura, dolor y mantente ahí, mantente ahí, no te preocupes cuando sientas que estás lo más abajo, lo más abajo, lo más abajo, cuando sientas que estás al borde de algo prácticamente incomprensible, de una locura sin control que era la que tenías antes de hacer esta dinámica, sé consciente de que el poder es tuyo, sé consciente de que tú vas a realizar la magia. Y tranquilízate, relájate, ocúpate de tener los mismos pensamientos, pero baja la intensidad de tus respiraciones, bájala de forma consciente. Si te sientes agitado, nervioso o nerviosa o descompensado, incluso tu sistema nervioso, tranquilo, sé consciente de ello y equilibralo, Dale armonía. Con los mismos pensamientos, dale armonía. Lo puedes conseguir simplemente respirando más despacio, más tranquilo, más tranquila. Y has realizado el primer milagro que no te esperabas, puesto que estás acostumbrado o acostumbrada a respirar con absoluta agitación, casi locura, casi mareo, y sin embargo, consigues ralentizar tu respiración, tu bombeo de aire a tu interior y su explosión. Punto número 4, elige ese día, elige pensar en ese día maravilloso, que te casaste, que tuviste un hijo, que tu hijo tuvo un hijo, que te dieron el diploma de finalizar la carrera, que cualquier pensamiento muy, muy, muy, muy, muy, muy positivo, lo más fuerte que te haya sucedido en la vida en plan positivo y elige pensarlo exactamente ya. No busques el porqué, no busques cómo es posible, no busques esto no es cierto, no, busques, no, no te preguntes nada, hazlo, hazlo, hazlo, permítete transformar. Transformar tu pensamiento a la velocidad del rayo. Ya hazlo utilizando la energía que tienes. No te preocupes, simplemente hazlo. Una vez que lo hagas, sentirás un cambio brutal, una transformación en tu interior que te hará sentir de mil maneras diferentes porque es como cuando uno llora y ríe a la vez. No sabe muy bien lo que está sintiendo las primeras veces, sin embargo, se deja sentir, se deja hacer, se deja que estas emociones se dispersen hacia afuera, se expandan. Punto número 5. Siente simplemente lo que pasa. Siente simplemente, sin preguntarte nada, siente qué es lo que ha pasado. Siente dónde estás. Siente la transformación. Siente la magia de, del, del cambio de estado que tú has propiciado, que el poder que tienes dentro de ti te ha dejado hacer. Pregúntate simplemente qué siento. Nada más. Nada más. Punto número 6. Constata... Sé consciente de lo que ha pasado y escribe lo que ha sucedido, cuál ha sido tu milagro, de estar de un estado negro a un estado absolutamente blanco, de pasar de la locura, del vértigo, del miedo, del pánico, a pasar a la más plena felicidad. Y ahí serás consciente de la magia que acabas de crear. ...de la transformación que acabas de crear... ...y sobre todo, no solo eso, sino de lo que has sido capaz de hacer... ...de cambiar tu vibración... ...de baja, baja, baja, baja, baja, baja... ...panical, energía, muerte, locura, vértigo... ...a, magia, plenitud, felicidad... ...ese puente tan sutil del paso número 3 al 4... ...es el que te ha dado la transformación instantánea... ...por tanto, ya sabes que a partir de ahora... Puedes cambiar de estado las veces que quieras, aun cuando lo que te suceda sea realmente desastroso, negativo, pánico. Al ser conocedor de que esto lo has realizado, de que eres un superhéroe de tu propia vida y de que lo has conseguido, de ser conocedor de este poder tan sencillo, tan rápido y a la par tan fulminante de la realidad anterior, te sentirás mucho mejor. Te sentirás como que tu autoestima ha crecido. Te sentirás con un poder realmente nuevo, vivificador, que te va a ayudar, sí o sí, a partir de ahora, a dominar tu vida en cualquier momento o en cualquier situación, puesto que si ya lo has conseguido en algo tan potente y en algo tan frustrante, lo puedes conseguir ahora en cualquier cosa. Escribe en tu diario, en tu cuaderno, cómo te sientes, qué pensamientos estás teniendo tras haberlo conseguido y cuál admirado te sientes de saber que dentro de ti Realmente está la divinidad. Realmente está el poder de Dios. Espero que te haya hecho sentir bien y que te haya valido esta dinámica como me valió a mí en su momento. Un abrazo y hasta la siguiente. Acuérdate de suscribirte al canal y además agradecería que pusieras comentarios acerca de esta dinámica tan especial.